En la cocina de mejor de mañana con estas recetas de Pascua que han estado espectaculares. Qué rico. Ahora sí, venimos al living, tenemos nuestro espacio de gastronomía. Justamente. Porque sabemos que en la provincia de Mendoza hay muchísimas propuestas muy interesantes y para ello contamos con Mika de Mendo City, Hola, que viene está. con más recomendaciones. Mika, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hoy les traigo unas recomendaciones que sé que van a amar les van sí, guay, Perfecto. Encanta. Una dulce que es una cafetería Ajá, Y muy bien. una pizzería nueva que ha abierto en Mendoza Hace algunos medio año, hace uh -huh. poquito Por ahí muchos no la conocen Así que hoy traigo para traerles ese dato que les van a encantar bien, ¿Con qué propuestas. te parece que arranquemos Mica? Y doy iría a la cafetería Es muy bien mañana para tentarnos con un café Perfecto, como para esta hora, desayuno, media tarde, por qué no mm, Vamos a ver plan. cuál es la propuesta A ver, lo vemos no puedes perderte de probar el terrible brunch que hay en esta cafetería Moesto Godoy es de los lugares más lindos donde puedes ir a merendar Es una vieja casona que fue recondicionada sin perder su estilo antiguo y clásico La estética del lugar es increíble A mí me encantó y creo que es un lugar hermoso para ir a disfrutar de buena comida Si sos fan del cafecito como yo, tenés que venir acá La cafetería de especialidad que sirven es increíble A mí me encantó, le doy un 10 de ellas y para comer nos pedimos el brunch americano para dos. Incluía las dos infusiones grandes, dos exprimidos chiquitos, media lunas, tostadas, huevo, panceta, jamón, queso, palta, frutas y queso crema. Súper completo, todo muy rico y abundante. Nada mejor que armarte una tostada así de completa. Lo acompañamos con un marquís de lima y chocolate amaro que estaba increíble. Las medianunas fueron lo único que creo que podrían mejorar. Pero toda mi experiencia fue excelente. Tienen opciones para veganos y celíacos y en Instagram te dejo la info completa. Seguinos para más recomendaciones en Mendoza. ¡De todo! ¿De todo? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre que me dio? Muy, Ay, muy no lo disfruté. después del programa pasado fui a comer eso, estaba feliz Bueno, este, este lugar, Mika, está súper de onda y, y es muy bonito, como vos decías, tiene una estética muy copada Es precioso para mí es de los lugares más lindos que he visitado acá en Mendoza uh -huh. Un aplauso para la persona que diseñó esta, esta uh -huh. reforma porque sí, supo mantener completamente el estilo antiguo, pero uh -huh. todo en perfectas condiciones. Algo que no pude mostrar mucho en el video son todas las habitaciones que tiene porque no es solo un espacio. Uh -huh. Hay varias, uh -huh. hay una habitación entera con una mesa enorme, divina, para ir con toda la familia. La verdad que el lugar... Es súper adaptable para diferentes ocasiones que tengas. Había gente trabajando, uh -huh. había gente tomándose un café. ¿En dónde queda un ambiente este precioso. Café, en la calle San Martín de Godoy Cruz. Yo ahí tuve un error, Bien. dije San Martín Sur. Mala mía. Todavía no es Sur. Todavía no es un Sur, antes. es un poquitito antes. Bien, perfecto. Así Excelente. que ahí lo van a encontrar, igualmente en Google lo buscan, les va a salir de una. Esa es Modesto Godoy. Tiene dos uh -huh. sucursales, la otra es Modesto Civit, uh -huh. que el estilo es otro, diferente. Esta es como la casona... Más claro, antiguo, la Ajá. primera, la primera sucursal es, A ver, su fuerte quizás son estos brunch, estas mediatardes, desayunos Pero también tienen opciones para comer en el almuerzo, por ejemplo Sí, tienen opciones para el almuerzo, para la cena Y yo les quería hablar especialmente del brunch Porque siento que es un Ajá. término que por ahí muchas personas todavía no incorporan sí, No incorporan claro. El brunch nace de la conjugación de dos palabras Desayuno y almuerzo en inglés, que uh -huh. es breakfast y lunch uh -huh. Si lo traducimos al español sería un almuerzo ayuno claro. ah, que nos encanta el almuerzo ayuno. Sí, ¿no? ¿Viste? Cuando te levantas pasadito ya de las diez y media decís, bueno capaz que es muy temprano para, para almorzar. almorzar pero me levanté tarde bueno eso es como un mix claro, esa es la idea es lo más rico. y este brunch está preparado para eso también obviamente lo puedes consumir a la media tarde uh -huh. cuando no te ha pasado que tomas una media tarde y decís, no esta noche no sé porque estoy bienísimo. Es suculento es claro. verdad es verdad eh, para eso es el brunch Mezcla tanto comidas dulces como, por ejemplo, uh -huh. lo que nosotros comemos en la mañana, como el café con leche, uh -huh. las frutas... Esa marquís de Lima que te pediste también. se Ah, eso fue claro. porque no nos comimos la fruta y nos quedamos con hambre. Entonces, Ajá. bueno, elegimos un postrecito ahora. Está bien, <risa> muy bien, está bien. No, y lo mezcla con cosas más fuertes, saladas, como por ejemplo la panceta, la uh -huh. palta, el huevo. Entonces es una mezcla que, su, o sea, que suplanta, suplementa, sí, ¿eh? sí sí reemplaza que reemplaza, ahí está la palabra... Eh, tanto el desayuno como el almuerzo. Los Bien. combinamos Perfecto. y tenemos esta comida espectacular Excelente. que me encanta. Y Mucho ahora gusto. la otra propuesta. ¿A dónde nos vamos? La otra propuesta. Nos vamos muy cerquita en realidad. Ajá. Están en la misma cuadra, ambos locales. Nos vamos ah, a una mira. pizzería que es increíble. Ahí les dejo el TikTok para que se den una idea de cómo es. Dale, vale. lo vemos. Mendocinos, hoy les quiero compartir la mejor pizza de molde que probé en Mendoza. El lugar está en la calle San Martín Sur y se llama La Social Pizzería. Está súper bien ambientada y me encanta la onda que tiene. Un redato es que viernes y sábados abren 24 horas. ideal para clavarse una musa después de la gira. Les quiero recomendar lo que a mí más me encantó, que fueron las empanadas de jamón y queso. Son el amor de mi vida. Y hablemos de la terrible pizza que sirven en este lugar. Tiene un ADN muy porteño, lo cual a mí me encanta. Es una masa gordita con mucho queso y mucho de todo, por favor. Miren ese pedazote de morrón que tiene arriba. No tiene una tirita, tiene un pedazote. Lo acompañé con Faina, que le da un toque crocante increíble. A mí de verdad que me encantó. Pedimos una pizza entre cuatro y sobraron tres porciones. Una locura. Del lugar está, lo rico, lo abundante y la excelente atención que brindan. Se los súper recomiendo. Y esto no solo lo disfruté yo, sino también tres seguidoras de Mendo City. Cualquiera puede... Acompañarme la próxima vez. Así que seguimos en nuestro Instagram y esté atento para más reseñas en Mendoza. ¡Ay, qué locura! Te ido a comer y te sobran ah, porciones. ¿Has ido? Sí, he ido, bueno. te sobran porciones. Está buenísimo. Es son muy suculentas, muy, muy ricos. Bueno, para mí la característica que resalta y define este lugar es la abundancia. Uh -huh. Yo no puedo creer que hayamos sido cuatro personas comiendo una pizza y han sobrado casi la mitad. Es claro. increíble. Nos comemos cada uno una porción. Y llenadora. Fue... Claro. Súper llenadora. llenadora. Y lo que. Bueno, ahí como decía que para mí tiene un ADN porteño. Esta pizza a mí me llevó a unas vacaciones. Uh -huh. eh, son sabores que encontrás en la costa. Tiene un estilo muy porteño, pero a la vez combinado con nuestras raíces mendocinas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo, tenés, cua, lo que para mí le hace delicioso. Sí, también tenés, curiosamente, la garantía de que es buena calidad porque es modesto sí. y son los mismos dueños. Entonces Exacto. tenés como el ah, hilo conductor de que sabes claro. qué garantía, que son buenos productos. Muy y cosas bueno. Sí, ambos fritísimas. locales están súper bien estudiados: las recetas, está uh -huh. súper bien estudiado el diseño del lugar. Acá lo que podemos destacar también es que han incluido. Trabajadores mayores de 40 años, uh -huh. lo cual aporta muchísimo porque son personas que por ahí en otros lugares sí, les no cuesta, les dan. La capaz de insertarse. Uh -huh. Exacto. Y hablando de la pizza en sí, la pizza de molde. Es un poco más gruesa, es más esponjosa, ah, es eso más un poco Es una pizza de molde, yo no sabía bien uh -huh. qué era. Exacto, es una pizza que se cocina en un molde alto, lo ah. que le da la posibilidad de crecer más. Mm. Queda más gordita, es más, más, más esponjosa, más húmeda porque lleva mucho queso arriba. Uh -huh. Es para mí una delicia, te... esa cantidad de queso me encanta. Y como, bueno, como decíamos recién, acá todo es abundante, tiene mucha cantidad. A mí me sorprendió, en vez de tirita uh -huh. de morrón, el pedazo así gigante. Todo en este lugar es así. Eh, también hay una pizza que me quedé con ganas de probar que tiene un kilo de queso. ¿A qué? Esa es la que probé. <risa> ah, <risa> qué rico es, es queso con pizza. Es queso que con pizza. pizza Literalmente. Con queso. Es la sí. pizza rellena fugasa que tiene un kilo uh, de queso dentro. Para mí, pura. fácil de ahí pueden comer seis personas de una sola pizza. Claro, sin duda. Súper está buenísimo. Rendidora. Y me gustó la estética, mica, que me hizo pensar en, en otro país, ¿no? Esas pizzerías sí, bien de americana. Estados Unidos, eh? bien Americana, la onda muy linda pensada la estética. Para mí está divino, Y algo que les quiero recomendar, que yo les pongo las manos en el fuego que es la. Mejor empanada de jamón y queso que probé en mi vida. Uy, Uy la no O sea, tienen eso, es que rico. ir a probar esa empanada de jamón ir. y queso. ¿Viste sí, cómo sí. hacía así el queso chorreado? Bueno, cuando lo mordés tan bien, sentís todo el queso que se te deshace en la boca, es... Una belleza, a me mí encanta. me encantó. Bueno, siempre recomendada Sí, tienen que ir a seguirla a Mica porque está en sus redes sociales, en Instagram y en TikTok, Mendocity-Como aparece ahí en pantalla, para encontrar muchas más recomendaciones de locales gastronómicos en Mendoza, pero también ir a seguir a nuestra cuenta arroba mejor de manana. Porque ni bien terminemos el programa, vamos a estar dejando un sorteo porque Mika siempre viene con premios. Exacto. ¡Eh! Para, para, se paga la, la 10. Team vamos. Mejor de mañana siempre viene un regalo, así que van a estar, vamos a estar sorteando un desayuno para dos personas en Modesto. Ajá, y una cena para dos personas en la social. En la social que así bien. que vayan bueno, al Instagram decimos, de Mejor de Mañana me a participar. Arroba bueno. mejor de Arroba ox ok, seguimos ya así apenas publicamos el sorteo, estás pendiente para seguir los pasos, van a ser muy sencillos de participar. Así que vamos Lucas, sí. participemos. Participemos no, bueno, nosotros, nosotros también. Participemos nosotros ¿qué perdemos, también. ¿qué perdemos? O podemos ser invitados de mi Viste que ya dijo que se llevó a tres seguidores. Claro. Qué copado. Exacto. En eh, sí, a la gente se vuelve loca con eso. Yo a todos mis seguidores en Instagram los voy a ir seleccionando de a poco para llevarlos a comer conmigo y que prueben cosas ricas. ¡Qué buena! Anda, me encanta. Vas a sígala y le dejas el mensajito sí. privado. mica la próxima. Queremos ir con vos. Exacto. Exacto. Es Mendoziti punto -bajo, ¿no? Sí, ahí está ah, Mendoziti Perdón, Mendoziti perdón. Punto el, el punto no, no lo vi, estoy chicata. <risa> <risa> Gracias, mica Un placer. como siempre. Un, un placer. placer.